Hola gente, por los resultados de la encuestas, para el especial de 6.000 seguidores, haremos un concurso de pantalla verde, o sea, dejaré un video viejito conmigo y una pantalla verde mal colocada, para que pongan en fondos, hagan lo mejor que se les ocurra. Los premios, como siempre, serán lo mismo, estoy desmonetizado, así que por falta de presupuesto. Para el ganador los premios serán acceso a un directo específico para ellos siempre y cuando no haya conflicto de horarios mirar los nuevos vídeos una semana antes de ser publicados, por un mes un fanfic ha pedido siempre y cuando sepa del tema, ver vídeos que ha hecho pero que no ha publicado una reseña ha pedido siempre y cuando el producto a reseñar esté a mi alcance un vídeo ha pedido siempre que no viole las normas de Youtube acceso al blog H. En los requisitos es que en el título del video este biblioverde verde el concurso se acaba cuando llegue a los 7 k gracias. ¿Por qué quiso plátanos? Plátanos. Ay miren este lindo gatillo se llama Rodolfo ay qué bonito este grito. Ya. ¿Sabes qué está mal? Que está mal aquí esto. Y después es gato, barato, gatillo. Vamos, vamos, vamos. Lo fallé, señor. Lo fallé. Usted confió en mí y lo fallé. ¿Hola? Sí, ¿por qué? ¿Falló? Ay, pues como hace dos años. A ver, a ver, ¿cómo? ¿Qué? Ah, bueno, este ven, este ven a veces. Esto, esto que tengo aquí es una porquería. ¡Mírenlo! Apenas lo saqué de la caja y ya se rompe. Ya. ¡Apágalo, oso! ¡Apágalo! Oye amigo, le cuento un cacho. Ya voy, mamá. Sí, sí, en este momento voy ya. Solo entro tu chongo y ya. Ya ya salgo Eres tan coño los Cruz. Amigo, me prestas un dólar? A ver, a ver, a ver, calma, calma. El examen es hoy, el examen es hoy. Vamos. Primera pregunta y esa. Voy a vivir debajo de un puente. Adiós, mi mejor amigo. Te recordaré por siempre. No. ¿Y quiénes son esos? Ellas son Ria y Rujuna, Las actrices no los principales. ¡No! ¡No es cierto! ¡Claro que sí! No, ¡Esto es bueno! ¡Esto es malísimo! ¡No! ¡Los dos hicieron malvados! Él, este tipo, es el hijo del indiano más grande que he conocido y espero que lo mate en la maldición de los 13 años es un desgraciado, pero es chido. ¿Y ahora qué? Vamos a quitarnos esto para no confundir el fondo con lo de atrás. Si sí, están viendo esto, necesitamos ayuda. El pavo relleno ha mutado en una forma de vida autónoma y violenta. Tengo miedo, mucho miedo. Ah, abas, abas, abas, abas, ¡Cómo la It's for me! It's, for me. It's, for me. It's for me. Hey, my lady! Moon's down! I love music! Moon's down! Don't danger! How do you see that with made you an ex Hey my lady go to the chicken. hey my lady go to the, the band, hey my lady go to the it. Hey, hey my lady send a naked ton, hay noche, hay noche no te escaparas. Hay noche, hay noche, i feel you and call you. Me it's a it's a son of a bitch tan sencillo, solo tenés que vestir una camisa de basquetbolista, una chompa de universitario, unas gafas, una cadena y también tenemos una bien de checa. ahora oh, no olvides el suite. solo mm. una regla del metal! ¡Tojadlo lo más fuerte! ¡Más fuerte de pendejo! ¡Más fuerte, carajo! ¡Ahí viene! Adelante, continúa, sé feliz, sé feliz A partir de los 30 centímetros de nuevo Ch No, no puedo ¿Quién escribió que estos subtítulos? ¡El Bananero! Amiga, ahora sí me asusté Espero que nadie esté viendo game ¡Que me vengues! Ya llegó el carnaval Ya llegó mi cholita. Así que me voy Ay, pero qué lo que es